a ver ya. Algo nos hemos confundido en las anotaciones. ¿verdad? Me están tocando la puerta y me, me distraigo. Ya. Ahora vuelvo al lápiz nuevamente. ¿Cuál sería el lápiz? ¿Dónde está el lápiz? está? Texto. Necesito a ver. Esto se borra. Acá yo me está seleccionar lápiz a ver cómo se hacía esto para borrar el dibujo ya voy a hacer una cosa lo voy a tomar una captura de foto mejor y lo voy a pasar a, a otro formato ya para resolverlo ya vamos a ver vamos a resolverlo en mi pena no, no se arregla vamos a ver. Vamos a resolverlo acá, ya. resolverlo rapidito. Ya, ahora sí. Vamos a resolverlo juntos, ¿sabes, chicos? Ahora sí. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, acá hemos, estamos resolviendo el problema. Vamos a resolverlo aquí en la pizarra, mejor. Muy bien. Entonces habíamos dicho acá que teníamos 2X, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así, ¿ya? Nuevamente, ¿ya? Para repetirlo. Entonces acá sería así la pregunta, ¿no? Miren. Sería 2 a la X, me ayudan, ¿eh? Por 2 a la cuarta. Más 36. Ya, pero esto vamos a hacerlo así, mira. Este sería 2 a la X. Y acá lo voy a dividir sobre 2. Mejor, ¿ya? 2 a la 2, ¿no es cierto? Porque acá sería x menos 2, ¿no es cierto? Pero 2 a la 2, ¿cuánto es, chicos? 4, ¿no? O sea, esto lo voy a poner como 4. Miren. 4, ¿sí o no? Ya. O si sea, acá es 4, cuarta y cuarta saldría 9, ¿no? ¿Está bien? 9, o sea, este sería 3 al cuadrado, ¿está bien? ¿Se molesta si lo pongo así? ¿Está bien, no es cierto? Entonces, esto quedaría 2 a la x por 2 a la cuarta, más 3 al cuadrado, y por 2 a la X. ¿Está bien, chicos? ¿Alguna duda ahí? ¿Está bien, no? Miren, estoy teniendo dos valores. Ahora voy a desarrollarlo de abajo, ¿ya? De frente lo voy a hacer, ¿ya? Salí rapidito, miren. Problemitas cuando son así, hay, hay que darles con todo. Vamos a resolverlo de abajo. Miren, tenemos esta cantidad, la vamos a reducir, ¿ya? Acá sería 2 a la X. 2 a la 5. 36 entre 2 es 18. No, 9. No, 36 entre 4. Ah, entre 4. 9. Ajá, 9, 3 al cuadrado. Ajá. Ya, no me confundan chicos, si no me salgo de la línea. 2 por 2 a la X. Por 2 al cubo. ¿Está bien? Menos, miren. 2 al cuadrado, por 2 a la X, por 2 a la 1, ¿está bien? Menos 6, y acá viene la parte buena, mira, 2 a la X, y esto lo voy a dividir entre 2 a la 1. Porque acá sería bases iguales, exponentes se restan. Le saco mitad y mitad, y me queda 3, mira. ¿Sí o no? Me queda 3, entonces acá tengo el nuevo resultado, mira. El nuevo resultado sería 2 a la X, ya, por 2 a la 5, ¿sí? Menos 2, ya, y acá lo voy a juntar todo, ya, por 2 a la X, ¿correcto? Por 2 al cubo, ¿correcto? Menos 2 al cuadrado. Por 2 a la X. Y por 2 a la 1, mira. Menos, ¿cuánto? 2 a la X, ¿no? 3 por 2 a la X, ¿correcto? Ahí está. Ya ordenadito. ¿Ya? Ahora fíjate lo que vamos a hacer. Ya tenemos el resultado de arriba. Entonces voy a factorizar solo arriba 2 a la X. Mira. Voy a factorizar arriba 2 a la X. Solamente ocupándome arriba. 2 a la X. Y... ¿Por ¿Quién lo multiplicaría? Por 2 a la cuarta, ¿sí o no? 2 a la cuarta, mira. ¿Más cuánto le sumo? El otro es 3, 3 al cuadrado. Entonces hasta ahí está resuelto parte de mi problema, mira. Esto lo voy a dividir sobre toda esta cadena, ¿no? Que está acá. ¿Ya? Voy a factorizar solamente 2 a la x, 2 a la x, abro paréntesis para factorizar. ¿Cuánto le multiplico acá? 2 a la quinta. Hay un dato que me falta, me avisan. Menos 2, ¿no es cierto? Multiplicado por cuánto? Por 2 al cubo, ¿no? Porque ya tengo acá 2 a la X, mira. ¿Sí o no? Menos 2 al cuadrado. Y por 2 a la 1, porque ahí tengo 2 a la X, ¿sí o no? Y menos 3, ¿sí o no? ¿Correcto? ¿Esto sería igual a cuánto? Se va 2 a la X, 2 a la X, ¿sí o no? Se va. 2 a la cuarta sería 16, ¿no, chicos? 16. Porque 2 por 2, 4. 4 por 2, esto es 8, 16. 16 más 9, ¿cuánto sería? 25, ¿no? Entonces está bien, mira. Este dato sale 25. ¿Cuánto sería 2 a la quinta? Sería 32, ¿no? 32 menos 2 a la cuarta. ¿2 a la cuarta cuánto es? 16. 16. Menos, ya. 2 al cubo, mira, porque bases iguales, pero antes se suman. ¿Cuánto 2 al cubo? 8, ¿no? Y acá sería menos 3. ¿Ya? A ver, acá sale 25 y acá supuestamente me tiene que salir 5. A ver. 32 menos 6, menos 8 y más 3, ¿cuánto sale? A ver. 32 menos 18. 5, profesor. Sí, menos 8 y menos 3, sale 5, ¿no es cierto? Ahora sí salió exactito. Muy bien. ¿Y 25 entre 5 cuánto es, chicos? 5. 5. 5. Sí, pues. ¿Le salió a todos ustedes igual? ¿5? Ajá. ¿Sí o no? Ahora sí salió, dice. La clave sería la B. Ajá. Como les digo, estos problemas no son fáciles, ¿no? Pero miren. Con, eh, con hacerlo dos veces, ya el intento, ya sale la respuesta, ¿ves? Ahí está, la clave sería la clave B de bueno, ¿correcto? Tomen una captura de foto, chicos, para que lo puedan ustedes tener, y ha resuelto esa parte del problema, ¿ya? Muy bien, hasta ¿Al ahí alguna pregunta? Vamos al ejercicio 2 ¿ya? Vamos al ejercicio 2 Vamos al ejercicio 2, entonces. Voy a copiar aquí el ejercicio 2, ¿ya? Vamos a copiar el ejercicio 2 de simulacro, ¿ya? Muy bien. Muy bien, ahí les comparto en pantalla, ¿eh, chicos? Vamos, vamos que se puede, vamos, dice el el último ejercicio, ya chicos, pues ya estamos en la hora, ya. <ríe> vamos, vamos. Hemos dado codía con todo ya también. Muy bien. Tenemos aquí 4 al cubo y 8 a las 4 tercios. Entonces, miren, aquí hay varias formas de hacerlo, ¿no? Cada alumno tiene su habilidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí 4 al cubo. Ya, y esto lo voy a poner en radical, miren. Sería la raíz cúbica. ¿De cuánto? De 8 ¿Ya? Y se acuerdan de esa, de esa propiedad que les decía que el índice lo puedes sacar inclusive afuera, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esto lo sacamos inclusive afuera, ¿no? Para pues sacar la raíz cúbica de 8. Y esto está elevado a la ¿cuánto dice? A la menos n, ¿no? Así está, ¿no? ¿Sí? Y abajo lo vamos a poner en igual, ¿no? 4, ¿ya? Y a este 4 a la menos 1 es la inversa del número para convertirse en positivo. 1 sobre 4. Y esto dice que está multiplicado a la n, ¿no? Ahí está, ¿no? A la n. ¿Y qué más nos dice? Y que todo esto está elevado al cuadrado. Así nos dice el problema, ¿no? Pero miren, para que sea más práctico el problema, hay que pensar en todo, ¿no? Entonces, vamos a hacer una cosa mira, interesante aquí. Voy a utilizar exponente por cociente por cociente para no complicarme la vida. Voy a ponerle de frente, ¿ya? Menos 1. ¿Por quién no multiplico? Por n y por 2, ¿no? Porque ahí está, mira. Multiplica, dice, exponente por exponente. Cadena de exponente por exponente. Entonces acá sería lo siguiente. Por ahí un alumno está preguntando, dice, proceso ¿cuál sale la respuesta? Dice, tenemos 4 al cubo. Correcto. Y acá saldría, miren, Raíz cúbica de 8, ¿cuánto es? 2, ¿no? ¿Sí? 2. 2 a la 4, pero este 4 multiplica con n. Sería menos 4n, ¿sí o no? ¿Correcto? Menos 4n. Acá tenemos 4. Y mira, 2 por 1, ¿cuánto es? Menos 2, ¿sí o no? Muy bien. Entonces acá le vamos a poner 4. Pero mira, ya 4 por 4 menos 2n. N, ¿sí o no? ¿Correcto? Menos 2N. Ahora fíjate aquí, mira. 4 al cubo, ¿ya? Este 2 a la menos 4N, ¿sí o no? ¿Ya? Y abajo, este 4, ahora mira lo que voy a hacer acá. Este 2 te molesta si lo pongo 2 al cuadrado. Es lo mismo, ¿sí o no? Y acá lo voy a multiplicar por 2 a la N, mira. Ya te diste cuenta de lo que he hecho, mira. 4 al cubo, sobre 4, y acá, mira, ya salió, ¿sí o no? Menos 4n, y acá saldría lo siguiente. 2 por 2, ¿cuánto es, chicos? 2 a la menos 4n, ¿sí o no? Le aplicamos, ¿qué le aplicamos? ¡Sua! Se elimina. ¿sí o no? Ahora, bases iguales, exponentes, ¿se suman o se restan? Se restan. Muy bien, saldría 4 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Y 4 al cuadrado cuánto es? No saldría. No, sí, pero es la clave, 4, 16. 4, 4 16. Acá me olvidé ponerle más bien acá la, 16 es la respuesta. ¿Ya? ¿Podría explicar la parte de la de la de la ración de, de, de, de, de la de la raíz, por favor? Sí, mira. A ver, vamos a, a volver a hacer esta parte de aquí, ¿ya? Miren, por ejemplo, aquí estoy poniendo, mira para que ustedes vean que va a salir lo mismo, Mira, acá 4 al cubo, la otra forma, ¿ya? 4 sí. al cubo, y miren lo que voy a hacer. Este 8 este lo voy a convertir, miren, la otra forma que podría hacer, ¿no? Pues puede ser que salga la respuesta. Por si acaso lo voy a dejar ahí, ¿ya? Vamos a ponerlo aquí. Supongamos que sale la respuesta. Vamos a suponer la otra forma, porque siempre tienes que comprobar. A ver, los últimos 10 minutos que nos quedan, a ver, chicos, miren. La otra forma, ¿cuál sería? Ya sabemos que abajo... Sale 4, ¿no? Entonces vamos a, a, vamos a ver cómo sale aquí la otra forma, ¿ya? Porque tú tienes que buscar todas las formas posibles. Este es 4 al cubo. Y este 8 lo voy a convertir en 4 al cuadrado. ¿Te molesta si lo pongo así? 4 al cuadrado. Y esto sería sobre 4 al cubo, ¿sí o no? Y esto, mire, la regla de cadena, ¿no? Sería 4, acá sería menos, ¿no? Menos 4n, ¿no? Así está, ¿no? ¿Correcto? Ahora, ¿este multiplica el exponente? 4 al, cuadro, al cuadrado. Ajá. Mira, acá lo multiplica el exponente, ¿no? Ah, no, perdón. Eh, eh, perdón. 4 no, sino sería 2, ¿no es cierto? Gracias, gracias por avisar. Esto sería 2 al cubo, ¿sí o no? 2 al cubo, porque 2 al cubo, ¿cuánto es? 8, ¿no? ¿Sí? 2 al cubo y acá me quedaría 4 al cubo negativo n, ¿no? porque este multiplica con este, ahora sí ¿está bien? ya, ahora fijémonos en esto, miren este 4, tenemos acá 4 al cubo ¿correcto? ahora fíjense acá, miren, este 3 multiplica este número, ¿sí o no? sería 2 por 3 3 por menos 4n, ¿sí o no? 3 por 4, ¿cuánto es? 12, ¿no? miren pero este 3 se va con este, ¿sí o no? Porque multiplican y quedan 12, 2 entre 3, 4, ¿no? O se va este con este y me queda menos 4n, mira. ¿Correcto? Menos 4n, mira. Y acá abajo, mira, menos 4n, ¿sí o no? O sea, me queda esta cantidad. Ahora lo que voy a hacer acá es lo siguiente, mira. Este término que está acá ya sé que abajo es 4, ¿sí o no? Acá me queda 4, ¿sí o no? Ya, ahora este término que está aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, mira. Voy a agarrar, lo voy a poner 4 al cubo. Este término lo voy a poner en función de 2, mira. Vamos a hacerlo así mejor. Esto sería 2 al cuadrado, ¿sí o no? Este 2 al cuadrado lo voy a multiplicar por 3, mira. Y acá tengo 2 a la menos 4n, ¿sí o no? Ya. Y acá tengo 2 por 3, ¿cuánto es? 6, ¿no? Y acá tengo 2 a la menos 4n, ¿sí o no? Ya. Ahora, bases iguales, exponentes se suman. Aquí sería 2 a la 6 menos 4n, ¿sí o no? Pero este, este 2 lo voy a poner en la inversa del número. Sería 1 sobre 2 a la cuarta y todo esto elevado a la n. ¿Correcto? 2 a la esto elevado a la n, ¿sí o no? Pero puedo hacer acá lo siguiente. 2 a la 6 sobre esta cantidad, ¿no es cierto? Y ahí le he convertido en la inversa para volverla a positiva, ¿sí o no? ¿Correcto? Pero aquí sería el, el, el término positivo, mira, porque lo estoy convirtiendo este término en factor positivo. ¿No es cierto? Ya, ahora fíjate acá, mira. Acá nos quedó esta cantidad, ¿no? Nos quedó 4, o sea, 2 al cuadrado. Y acá nos quedó 2 por 2, sería, ¿cuánto? 2 menos, 2 por 2 sería. Menos 4. Cuatro. Menos 4n, cuatro ¿sí o no? Y esto es la inversa de esto, ¿sí o no? Se va esto con esto, ¿sí o no? Entonces nos queda 2 a la sexta entre 2 al cuadrado. Mire, la otra forma de hacerlo. Bases iguales, exponentes, se restan, ¿sí o no? 2 a la cuarta, ¿sí o no? Comprobado, ¿sí o no? 2 a la cuarta, ¿cuánto es? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 2 por 8. A ver. 2 por 2, por 2, por 2. Sería 16, 16. ¿no? Ya ves, acá se me ha olvidado ponerle acá la, la, la, la se pudieron ponerle una, una comita más entonces ya hemos comprobado la dos formas la respuesta sería nuevamente 10 y 16 entonces acá también podría servir este, juntar la, la primera parte de la, de la operación que está en naranja más la parte de la operación que está en rojo, de la parte de abajo y se, se eliminan y creo que saldría más rápido a claro. mí me salió más rápido, sí Claro, ¿Igual te salió 16. Sí. Muy bien, claro, mira, ¿ves? Por eso, mira, ahí, está, ahí están las dos maneras cómo se pueden desarrollar, ¿ya? Esta es la primera forma, voy a poner aquí la primera forma, y esta es la segunda forma, ¿no? Que se ha desarrollado, ¿no? Para que ustedes lo vean. Claro, pero como dice su compañera, también esa es la forma que pueden desarrollarlo, ¿no? Voy a ponerla acá de color amarillo, y esta es la otra forma de color amarillo que la pueden desarrollar ustedes, ¿no? En las dos formas sale 16, o sea, quiere decir que la clave está bien desarrollada, ¿no? ¿Correcto, chicos? Muy bien. ¿Qué les pareció día la clase? Hemos hecho letras y también números. <ríe> Muy bien. Ya ustedes eh, desarrollan el problema número 3. Vamos a desarrollar el problema número 3 ¿les parece? El último, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, el último, ¿ya? Muy bien vamos a agregar entonces el último el último problemita, ¿ya? para que descansen tranquilos estén ya familiarizados con su muy bien, vamos a agregar el problema número 5 ahí va muy bien a ver. muy bien, ahora sí ya tenemos aquí el problema voy a compartir aquí sonido ya está Ahí se lo ven, ¿no? En pizarra, chicos. ¿Lo ven? Sí, ¿no? Muy bien. Vamos a arreglarlo, ¿ya? Acá sería la raíz enésima. Y este es 20, ¿no? Lo voy a convertir como 5 por 4, miren. Porque 5 por 4 es 20, ¿no? Y acá a, a la n más 1. Acá lo voy a poner abajo sobre 4. Y acá lo voy a poner... ¿Cómo, cómo? No se ve cómo se lo está resolviendo. No, no te escucho. No se ve cómo se está resolviendo. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces lo voy a compartir nuevamente en la pizarra, ¿eh? Ahora, ¿se ve? Ahora sí. Ya. Mira, le decía, ¿no? Esto sacó la raíz enésima y esto es 5, 20. Lo voy a poner como 5 por 4. Elevado a la 2, a la n más 1. Porque le afecta esto al 20, el n más 1. Este 4 lo voy a poner como 4 a la n por 4 al cuadrado más este 2n lo voy a poner como 2, al, 2 a la 2n por 2 al cuadrado, ¿está bien? ya, entonces esto va a ser igual a lo siguiente miren. esto va a ser igual a la raíz enésima de n y aquí lo voy a poner, miren 5 que le está afectando a esto, ¿no? sería 5 a la n por 5 a la 1. ¿Se molestan si lo pongo así? Porque le está afectando estos dos, ¿no? 5 a la n más 1. Y acá sería por 4 a la n por 4 a la 1. ¿Sí o no? ¿Correcto? Muy bien. Continuemos aquí el ejercicio. Entonces, mire, vamos agrupando. Y acá todo está en función de 5, en función de 4. Entonces acá voy a factorizar 4. 4, a ver, ¿cuál, ¿cuál es el que me interesa? 4 a, a la n, ¿ya? Pero este 4 a la n lo voy a poner como si fuera 2 a la n. Mira, 2 al cuadrado sería 2 a la n, ¿no? ¿Sí? Y este 4 lo voy a poner 2 al cuadrado, que multiplica 2, sería 2 a la cuarta, mira. En función de 2. Este queda 2 a la 2n por 2 al cuadrado, mira. Mira cómo lo voy reduciendo su mínima expresión, ¿no? Acá saco la raíz enésima, ¿correcto? Y acá voy a sacar mire el valor, ¿no? Tengo acá 5 y tengo 4, ¿correcto? Entonces todos esos valores los voy a dejar todos iguales arriba. 5 a la n por 4 a la n, solamente lo voy a ordenar porque todo se multiplica arriba. Y acá voy a poner 5 por 4 que es 20, ¿no? ¿Correcto? 5 por 4 que es 20. Vuelvo arriba a lo mismo. ¿Correcto? Muy bien. Porque acá 5 por 4 es 20 a la n, ¿no? Entonces, acá voy a hacer lo siguiente, la siguiente operación. Voy a factorizar 2 a la n. Ah, pero voy a hacer una cosa acá importante, mire. Algo que no se han dado cuenta, mire. A ver, que si me doy cuenta, mire. Este 4... Claro, mira, acá tengo 5 a la n. Este 4 lo voy a poner como 2... 2 al cuadrado, pero multiplicarse por n sería 2 a la 2n, ¿sí o no? Porque 2 al cuadrado es 4, ¿sí o no? Y por n, 2 a la 2n. Por... 5 a la 1. Y por 4 a la 1, mira. Esto ya lo organicé, mira. Sobre, y abajo voy a factorizar 2 a la 2n. Y adentro voy a ingresar 2 a la cuarta. Más, sería 2 al cuadrado, ¿no chicos? Ahí está, mira. Ya está ya, factorizado totalmente. Esto sería igual a la raíz cuadrada de enésima. ¿Ya? Y acá, miren. Acá le aplicamos ya si gustan, porque esta es una regla de multiplicación, y pueden hacer